Bueno gente, estamos aquí en un vídeo nuevo, un vídeo un poco extraño que veréis por el título, sí, porque a quien le interesa cómo se gana el dinero o cómo, qué importa el dinero de, de Pandora, ya, ya, ya, ya. he visto que hay mucha gente preguntándolo y yo no hay vídeos y he visto una ocasión perfecta para conseguir visualiz visualizaciones, vamos, yo soy así de sincero, quiero visitas, quiero money, aunque no puedo ganar money aún, pero eso es a lo que vengo a explicaros antes de que empiece la explicación y todo el rollo eh, mi canal está enfocado simplemente en los highlights y si soy fijado y en la competición y en jugar bien y el rollo no hay nada que tenga que ver con ganar dinero exhibición o entretener a la gente vale y los vídeos se quedan muy cortos entonces yo cumplo la meta de los mil seguidores que es la que tenía este año perfecto súper agradecido ya puedo tener parte del partner qué pasa que no puedo monetizar los vídeos hasta que tenga cuatro mil cuatro mil colega Horas de visualización, que voy por 500, hermano. Voy por 500. ¿Por qué? Porque hago vídeos muy cortos y es normal y la gente no se queda a verlos al completo. Entonces, a partir de ahora voy a hacer vídeos, eh, tutoriales, glitches, guías, consejos, vídeos que ganan visitas. ¿Qué pasará? Que esos vídeos a lo mejor duran tres minutos, ¿no? Pues de esos 3 minutos al principio os dejo la explicación de lo que pone en el título. Porque el título engancha a mucha gente, la miniatura engancha a mucha gente. Pero que sepáis todos los suscriptores reincidentes en mi canal, todos los que lleváis toda la vida y sabéis que os gustan mis highlights, que os los tengo agradecido porque es lo que me gusta hacer a mí. Eh, tendréis después de los tres minutos, enganchado al mismo vídeo, los highlights de esos dos días. Entonces nadie pierde. Simplemente gano yo. <ríe> y vosotros también, porque a lo mejor yo que se pongo hoy es el de... ¿Para qué sirve el dinero de Pandora? Todos lo sabemos, pero hay mucha gente que lo está buscando en YouTube y no hay un vídeo al respecto. Entonces que yo creo que eso es un buen enganche para que yo pueda conseguir suscriptores, visualizaciones, otra. Es verdad que para aspecto competición y es el aspecto que yo quiero tocar más y es el aspecto que más me gusta a mí hacer. No voy a estar tan metido. Porque si voy a explicar guías, cosas que tengan visualizaciones, eso no son partidas guapas de kills, no, porque todo el mundo sube partidas guapas de kills. Pero nadie sube guías, nadie sube trucos, nadie sube glitches. Bueno, nadie. Sube mucha gente, pero no partidas sube todo el mundo. Y nada más que deciros. Espero que disfrutéis del vídeo. Ya sabéis, pasar un poquito para adelante si no queréis ver lo de Pandora. Un minuto o dos serán y luego tenéis los highlights de esta semana. Momento gracioso, fails, risa, kills, eh, clipazos, lo que tengáis. Un besazo y nos vemos prontísimo. Pandora, welcome to Pandora. Y en Pandora hay una cosa llamada el dinero, el money money, el hash, el clash, el clash royal. Espérate, porque no voy a conseguir ni arma. Vale, no me voy a poder ni defender, chicos. Pero no hay problema. ¿Qué pasa? Aquí están dando dinero. Y nadie sabe por qué cojones están dando dinero, aparte de, de los desafíos. Pues así de claro voy a hacer. Es para los desafíos, chavales. No sé por qué todo el mundo está buscando para qué es. Es que es para eso, tío. No hay otra... Me viene un tonto, ¿no? Bueno... Que no hay otra, otra explicación Es para eso ¿Qué querría yo que hicieran para cambiar este tipo de cosas? Por ejemplo, máquinas expendedoras con dinero Aquí dentro Estaría muy... Muy crema eso, ¿no? Vale, ya, puedo hablar bien Aquí, lo estáis viendo, ¿no? Me sueltan dinerico ¿Para qué? Me meto aquí, ¿no está? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Para eso mismo, tío, para nada. Es simplemente para hacer los desafíos de Pandora, de bloquear las skins, de bloquear las cosas que os dan con este, este nueva zona que ha salido en el mapa. Y yo creo, o creo que deberían al menos, meter lo que yo os digo. Un sistema de que hay aquí, por ejemplo, una zona aquí retirada, que no hay nada, con máquinas expendedoras y que determinado dinero cueste tal, determinado dinero cueste tal... Y tú puedas comprar armas con el dinero de aquí Casi me da un jamacuco, no es que hable así, ¿eh? Es que me ha dado hipo y me he aguantado Y nada más que deciros, chavales, que espero que disfrutéis de lo que queda del vídeo No os vayáis, que son highlights Suscribiros sobre todo, dejar un like, comentar Porque si comentáis, eso me da más visitas y os amo a todos Y nada más que deciros o oh, Un besazo en... en toda la frente Muerto estoy yo cabrón eh? Mira. Mira. Mira Se van a Sí, te están tirando, te están tirando 116 a 1, eh. Uno tirado. Si es que soy el salvador, soy el salvador Dalí. Vamos, el salvador Dalí, bro. Chá, Kobe y bro. Son tres contra mí, tío, y están contra Pero es que no un tío. ¡Ah! pico! Malo, doctor. ¿Qué puta bestia soy? Gracias, tío. Ya está aquí.